Mi nombre es Fernanda Tarrech y soy y eh, de Deli Shop, una tienda de comidas saludables en Posito. Y este año, en el 2018, fui parte de Wildlife. Me tocó particularmente la ciudad de Boston y realmente fue una experiencia súper enriquecedora este, de expandir eh, todos los sentidos a nivel profesional y a nivel personal y conocer una, una red de contactos no solo en Estados Unidos, sino en toda América Latina y el Caribe. Un consejo que le puedo dar como emprendedora es que eh, debemos ser constantes y perseverantes. ¿no? Cuando tenemos un objetivo claro, seguir, trabajar, eh, que sí se puede y tenemos el apoyo como para hacerlo.